Hoy tenemos una invitada especial que se llama Mariela, ella se va a presentar ella misma. Yo lo que sí que voy a hacer es presentarla tal y como la conocí, que la conocí en el año 2017 en Fortaleza. Eh, íbamos a hacer el congreso, el, de hecho era el segundo congreso de educación biocéntrica, que se organizaba en Fortaleza y allí nos conocimos. Y luego pudimos convivir juntas en la actualización del curso que, hizo, que, se, que organizó la Universidad Biocéntrica como la actualización de, de, de, del modelo teórico de Educación Biocéntrica. Y estuvimos ahí en Playa Redonda eh, conviviendo durante una semana. Entonces, ¿qué puedo decir yo de Mariela? Pues... Eh, ella ya se presentará con las cosas que a ella le guste compartir con toda la comunidad, pero yo lo que sí que puedo decir de Mariela es que, eh, tal y como yo la siento, me parece que es una mujer muy transparente, con una gran capacidad de decidir y de hacer aquello que hace, muy coherente y... Mmm, Valoro mucho una virtud de Mariela que es la discreción. A mí me parece que Mariela es una mujer discreta, pero cuidado que cuando decimos discreta eh, no quiere decir invisible, sino que quiere decir que en su discreción ella hace y hace y hace. Porque ahora, luego, ahora nos lo cuenta ¿no, Mariela, pero el primer encuentro de educación biocéntrica, de hecho... Se hizo en Argentina, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo va? Cuéntanoslo tú. Cuéntanoslo tú. <risa> primero. Una alegría enorme compartir contigo este espacio, este camino, este reencuentro. Así que estoy feliz, feliz de la vida. Y ese encuentro con la educación biocéntrica para mí, esas son las catas los pájaros de mi jardín que suenan. Yo me encontré con la educación biocéntrica en el año 2003 en un curso que organizó Estela Piperno en Córdoba, ahí conocí a Ruth Cavalcante y me enamoré, me enamoré de, de la educación biocéntrica de Ruth que para mí ha sido una guía, una maestra, una mujer increíble, con una fuerza envidiable y con una sabiduría eh, que plasma en todo lo que hace. Entonces, a partir de ahí, yo no tenía nada que ver con, con la educación, soy abogada, eh, en el 2001 apareció la biodanza en mi vida, y bueno, hasta el día de hoy son eh, los caminos que, que he recorrido, y ese impacto de descubrir que existía algo como la educación biocéntrica, eh, yo lo quise traer a, a mi pueblo, a, a mi gente, a compartir esa maravilla, Así que, bueno, trajimos a Ruth a dar unos cursos a Mendoza, fue un éxito, entonces hablamos en la Universidad Nacional de Cuyo, que es una de las universidades más prestigiosas del país, les encantó la propuesta y ahí hicimos el primer congreso de educación biocéntrica en el año 2015, octubre del 2015. Fue un encuentro muy bonito porque, bueno, abrir el claustros académicos a esta nueva propuesta eh, generó un cambio interesante y a partir de ahí seguimos soñando con expandir lo, lo biocéntrico, la educación biocéntrica y lo que a mí más me maravilla es que hoy no solamente se aplica en ámbitos académicos o sea es una educación para la vida para la mía, para la nuestra para la de todos entonces siempre pensé donde hay más de dos personas se aplica la educación biocéntrica con su modelo teórico sus categorías sus eh, principios pedagógicos entonces Hoy hablar de lo biocéntrico es hablar de ese cambio de paradigma, ¿no? En el que estamos inmersos. No te escucho. Para no molestarte. Pues <risa> me encanta oírte, me encanta oírte hablar de tal como cuentas esto, porque en realidad. Eh, es educación para la vida, como tú cuentas, ¿no? Como tú cuentas. Entonces, cuando tú, cuando tú te sumerges en la educación biocéntrica, ¿qué, qué, qué ocurre en tu vida? ¿Qué le, ¿Qué le pasa a tu vida cuando encuentras a la educación biocéntrica? que te enamoras de tal manera que quieres llevarla a tu pueblo? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué eso? Cuéntanos. Porque es una profunda conexión con la vida, con el placer de vivir, porque te, te pone en un lugar diferente, eh, saca lo más maravilloso que tiene el ser humano, que es la afectividad, entre otras cosas, ¿no? A mí lo que me impactó es el desarrollo de la inteligencia afectiva, eh, la manera de aprender, eh, desde lo, eh, una corporeidad vivida de que toma al ser humano en todas sus dimensiones, o sea, abarca al ser humano en su totalidad, ¿no? desde cuerpo, emociones, mente, espíritu, es una educación que trasciende eh, lo simplemente académico, no, no es solamente el conocimiento intelectual, no es solo el desarrollo de capacidades cognitivas, sino que es el, el desarrollo de eh, potencias de vida que muchas veces los sistemas tradicionales eh, no desarrollan. Entonces, para mí es... Eh, me completa, me, me, me estimula... Desarrolla en mí eh, potencias, potenciales de vida que, que estaban como, como rezagadas y al mismo tiempo una ampliación de conciencia de lo que implica ser hoy un ser vivo en este universo vivo. Entonces, una educación para la vida que te cuestiona lo que digo, lo que hago, genera vida o no, o te mato con mi mirada, te aniquilo con mi indiferencia, o sea, hay muchas formas de estar ausente aún estando presente. Entonces, ese desarrollo de nuestras, eh, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades en, en cooperación, en solidaridad, o sea, superar ese antropocentrismo, ¿no? Es, es ese paradigma que ya quedó obsoleto. Hoy eh, la vida nos exige colaborar, ser solidarios, eh, trascender nuestras diferencias y encontrar espacios de acuerdo. El diálogo fundamental, o sea, a mí me encantó eh, ir, descubrir los círculos de cultura absolutamente enriquecedores, poder escucharnos, poder eh, construir juntos el conocimiento, entonces fue y es, yo creo, la educación del futuro, siempre la pensé así, es lo que el mundo necesita en este momento, no un desarrollo de la inteligencia afectiva, eh, porque también hoy tenemos que eh, incorporar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a convivir con eso? Y la idea de, de hacer este congreso es un poco actualizar la educación biocéntrica, los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambio, de transformación, de juntarnos, abrazarnos y pensar juntos hacia dónde queremos ir. Entonces la propuesta surgió de reunirnos para cuidar la vida en estos tiempos de cambio, trabajarnos en lo individual, en lo personal, durante estos seis meses, en qué puedo yo aportar, a qué acción transformadora puedo generar biocéntricamente, empezando por mí, en mi propia vida en mi ámbito familiar, de trabajo, para llegar a octubre con una propuesta biocéntrica eh, vivida, ¿no? Es decir, yo soy capaz de, de hacer mi vida eh, cada vez más coherente entre lo que siento, lo que digo, lo que hago, conectado con esa energía maravillosa que es la vida. Y entonces ahí surge una pregunta, ¿no? Porque después de, de estos tiempos tan difíciles, de post-pandemia, guerras, eh, el drama de las migraciones, uno se pregunta, ¿qué es la vida para mí? Hoy. Y yo siento que hoy la vida, eh, en esta ampliación de conciencia, tiene que ver con una vida que ya excede lo planetario para ser cósmica. O sea, hoy, eh, siglo XXI, sabemos que el universo contiene en sí mismo infinitas formas de vida. Entonces, pasar de una conciencia individual, colectiva, planetaria, cósmica, ¿no? Es hermoso, es muy hermoso. ¿eh? <risa> es que la vida es hermosa. La vida es un gran misterio, es hermosa y hemos logrado avanzar muchísimo. Yo siento que somos eh, en este planeta el top de la evolución de la vida. Es increíble lo que hemos hecho como especie. Somos eh, realmente, bueno, hijos de las estrellas como dice Rolando Toro, y sentir esa conexión y sentir que hoy no hay un ser vivo como cada uno de nosotros, o sea, esa, esa individualidad única, que, que, que es un milagro, que es una maravilla, y que en realidad, en general, eh, hay muchos potenciales para desarrollar todavía. Sí. sí, porque si tú bien dices que el ser humano somos, bueno, estamos al servicio de la vida y podemos hacer cosas realmente maravillosas, también podemos hacer cosas realmente desastrosas, ¿eh? que es, es esa, esa otra parte que tiene que ver con la vida, que la vida no es solo hermosura, sino que hay esas dos fuerzas. Y a mí lo que más me gusta de la educación biocéntrica es esa inclusión, en la que todo se presenta a la luz. Así es, así es. Estamos en un tiempo de, eh, viviendo esta paradoja, ¿no? De una sociedad absolutamente distópica y al mismo tiempo eh, yendo hacia una unidad, ¿no? Eh, hay muchísimos eh, seres maravillosos. Eh, caminando y trabajando por el amor, por la paz, yo pondría más el acento ahí porque los horrores ya los conocemos. Entonces, ¿qué transformación podemos hacer ahí? Sobre todo con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Eh, creo que, que nuestro trabajo, porque de abuelas, <ríe> porque yo es bonito sentir que uno es abuela de la vieja tierra y abuela de esta nueva tierra. Ay, Tenemos bien. la memoria, los que somos de mediados del siglo pasado, de esta transformación. Los niños ya vienen con otro chip, Totalmente. pero nosotras, eh, que somos así como esa bisagra entre un mundo y otro... <risa> Yo la verdad me siento con mi nieto Mateo como Vilma Picapiedra criando <risa> a Copetín Sónico <risa> y tratando de no parecer un dinosaurio y ponerme más o menos a tono. Pero <risa> bueno, hay mucho por aprender. Si vos hoy me preguntás, ¿vos qué sos? Yo soy un, un aprendiz de este mundo tan nuevo, pero conservando los valores. Eh, la ética, eh, eso que nos hace tan humanos, y que creo que es lo que debemos eh, rescatar, poner otra vez en valor, eh, creo que nuestra crisis definitivamente es moral. no Entonces, la educación biocéntrica conecta con la vida, con la ética, con una conciencia... Eh, de cuidado, de respeto, eh, de considerar al otro como un legítimo otro, como dice Maturana, y eso lo logramos eh, a través de nuestros vínculos, ¿Mm? o sea, es ahí donde nos ponen a prueba, cuando claro. hay un otro porque cuando uno está solito es maravilloso, la claro, cuestión claro. es cuando hay un otro y ese otro no opina como yo, bueno, ¿cómo se resuelve? Y en eso yo creo que la educación biocéntrica es, aporta muchísimo, muchísimo. Claro. Es que la metodología desarrollada por el, por el método integrativo biocéntrico es la practicidad de toda la teoría maravillosa, y la filosófica, o sea, política, o sea, toda esa teoría que dices, wow, qué bonito, cómo se pone a la práctica, pues de repente la educación biocéntrica. Tiene un método, un modelo teórico y tiene un método integrativo biocéntrico, el MIP, ¿no? que se le llama, que pone todo eso, que dices, ¿cómo vamos a hacer para que eso se plasme? Pues resulta que lo tiene. Y a mí para eso, para mí eso es la gran bendición, de poder llevar... Un método que hace más de 40 años que ya está probándose y que funciona en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, de escuelas, de instituciones, de asociaciones, político, o sea, en todos los lugares. Así que realmente sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo está pensado el, el cuarto congreso, porque el tercero se sí. hizo sí. online, ¿no es así? El, tercero ha sido... El tercer congreso fue online, Exacto. entonces sentimos que necesitábamos convivir, necesitábamos eh, reunirnos y, y compartir en un ámbito eh, más distendido en contacto con la naturaleza, entonces elegimos un lugar en Mendoza que es Cacheuta, que es un lugar precioso, con bajada al río, montañas, un ámbito distendido para poder compartir eh, estos temas de interés que van a surgir de un precongreso, porque lo que decidimos es que esta vez el, el programa del Congreso iba a ser una construcción colectiva, va a ser una construcción colectiva, Cuéntanos. entre pares ¿no? entre Somos todos aprendices Entonces preguntan ¿Quiénes van a ser los expositores? No sabemos si va a haber expositores sí. Lo que sí va a haber Es un, un encuentro En conciencia De todas las personas que estén interesadas En realizar una acción transformadora Desde lo biocéntrico ese, ese encuentro va a ser el 10 de junio, por Zoom, gratuito. Eh, es una invitación especial a todos nuestros amigos y compañeros europeos, porque si bien es latinoamericano, la idea es escuchar la mayor cantidad de voces y experiencias posibles, porque bueno, esta transformación está aconteciendo en todo el planeta, entonces sería bueno... Eh, escuchar eh, cuáles son sus intereses, sus sueños, sus anhelos, eh, cómo piensan o pensamos que esto, esta situación se puede revertir, cómo podemos empezar a hacer pequeñas acciones en nuestro día a día para eh, establecer este paradigma biocéntrico. Entonces, el o día 10 eh, está pensado que sea una, un encuentro abierto con todas las personas que quieran participar. Me imagino que eh, organizado con círculos de cultura o así. Vamos a trabajar con círculos de cultura, con las dinámicas propias de la educación biocéntrica. Así que a las personas que no, no lo conocen va a ser una experiencia nueva, bien bonita, de ver cómo trabajamos biocéntricamente, cómo es posible que aunque seamos muchas personas, todos tienen la posibilidad de, de hablar, de expresarse. Eh, entonces, a partir de ahí, ya de acuerdo a los temas que, que las personas van incluyendo en el formulario de inscripción, bueno, ya están como los ejes, planteados de lo que vamos a, a, a charlar, ¿no? Y, y a partir de... será un encuentro de todo el día, Mariela, o cómo está pensado. No, no, no, no creo. Durará dos horas, tres. Vale. Eso, eh, estamos. La Universidad Biocéntrica va a estar a cargo de de, de ese encuentro. Claro. Así claro. que supongo que será Todavía no está definido, pero dos tres horas. Vamos a, a poner el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo para que todas las personas que tengan interés en participar puedan hacer un clic y ya entrar dentro del formulario de inscripción para esta prejornada o sea, del, del precongreso eh, para poder participar. Porque yo recuerdo, yo recuerdo que en el 2017 se hizo la carta de intenciones, no me acuerdo exactamente el, el nombre porque son El tan... estatuto. El estatuto, El exacto. estatuto, el estatuto de, de educación biocéntrica y, Dios mío, fue tan er, er maravilloso. Todas las personas que estábamos allí, que éramos un montón de personas, con todas las personas... Hablando en círculos de cultura, escuchándonos, pasándonos el micro de una manera ordenada, pacífica, amorosa, dialogante, se consiguió todos los ítems de los, del estatuto que luego ter, terminaron haciéndose, eh, bueno, en los que yo participé con, la, con Laura, con Laura del Piano. Estuvimos las dos trabajando la síntesis sí. que se había recogido. Y fue algo realmente sí, maravilloso. maravilloso. Una, con tantísima gente poder hacer algo tan concreto y tan sintético. Y esta es la gracia en realidad ¿eh? de, de educación biocéntrica, que todas las voces son escuchadas, todas. que eso es lo que nos... Así que nos es. Maravilloso. Entonces, déjame mirar porque tenía alguna pregunta más. Sí, um, Para participar en el, en, el, en el congreso ya no en el precongreso porque vamos a poner los enlaces y tal y cual para participar en el congreso ¿se están abriendo ya las inscripciones o cómo, cómo está previsto? Ya están abiertas las inscripciones ya están abiertas en la página de Facebook o de Instagram de que figura como cuarto congreso biocéntrico, vale. eh, está el formulario de inscripción, están los links, eh, así que desde ya que se pueden estar inscribiendo. Vamos a ponerlos también aquí abajo del... estamos, estamos esperando a los españoles, a los italianos, a los alemanes, a los ingleses, así un representante, representantes europeos que nos cuenten qué, se, qué sueñan. Para, para sus lugares en este próximo año, ¿Cómo, qué transformaciones quisieran ver. Entonces, están todos invitados. <risa> genial, genial. Bien, pues, eh, ¿quieres decir alguna cosita para todas las personas que nos están escuchando? Yo quisiera de corazón invitarlos a participar, porque creo que es un momento donde todas las voces eh, son importantes, y porque esta nueva tierra requiere de nuevos acuerdos, que acordemos nuevas formas de relacionarnos. Entonces, creo que va a ser una gran oportunidad para trabajar en fraternidad, en colaboración, siendo eh, tolerantes, pacientes, solidarios. Para los que hacen biodanza, yo siento que este congreso va a ser un minotauro. <risa> Porque vamos a estar conviviendo tres días, 250 personas. Entonces, eh, va a estar muy interesante Vamos a tener la posibilidad de escuchar eh, diferentes opiniones, vivencias, experiencias de esta pospandemia, aportar soluciones concretas, sí, sí. Eh, ideas innovadoras y bueno, una nueva manera de, de pensar el mundo. De Desde... pensar el mundo y llevarlo a la práctica, que esa es, esa es la función maravillosa ¿no? de educación biocéntrica, o sea, generar todo un, un, un clima de aprendizaje de desarrollo para que terminemos haciendo acciones transformadoras. transformadoras. Sí. Bueno, ese yo es creo que va a ser nuestro compromiso de corazón eh, para las personas que estamos trabajando en este encuentro. Ya ya empezó ese proceso de transformación, de, eh, en lo personal, tratar de, de convocar a la mayor cantidad de personas que uno considera hermosas, maravillosas y biocéntricas, aunque ellas no lo sepan, no, no conozcan qué es lo biocéntrico. Claro. <risas> eh, la aceptación de las diferencias, eh, el resaltar nuestras coincidencias y en comprometernos a que esa acción transformadora de verdad se lleve a la práctica. Eso es. Eso es. O sea, creo que podemos generar una masa crítica bien interesante, <risa> que podamos ver, sí, sí, ah, de verdad. No, no, no, totalmente que podamos ser el, terce, el, terce, el treceavo mono de la... ¿eh? Yo creo que, que sí, que lo estamos siendo. Entonces, eh, reconocernos en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades y ponerlas en marcha, porque si no todo queda en un discurso muy bonito, palabras hermosas, mucha literatura que uno repite pero que no es vivido, entonces cuando uno habla de su vivencia, cuando habla de corazón, cuando habla eh, desde un lugar de, de humildad y se proponen eh, acciones que, que no implican grandes cambios, o sea, no vamos a revolucionar el mundo. Sí mi espacio, sí mi familia, sí mis amigos, sí mi lugar de trabajo, eh, sí mi relación con la naturaleza, con mis plantas, con mis animales, con la vida. De eso se trata, de una mayor conexión con la vida. Absolutamente. Y bueno... Esa este sería mi, mi invitación de corazón. Pues queda aquí, queda aquí en el corazón y, que, y estamos seguras que, que va a quedar en el corazón de las personas que nos van a escuchar. Y desde aquí invitarlas a participar de esta construcción co colectiva. Tan hermosa, biocéntrica, donde tenemos la vida al centro. Así que te agradezco muchísimo, Marila, tu disponibilidad y, y seguimos, seguimos al frente anunciando ya que vamos a tener nuevas entrevistas de Verónica Vergés y Estrella. Verónica Berger, eh, una mujer extraordinaria, chilena, que con su hija Valeria. ...desarrollaron una extensión que se llama Integración Afectiva de la Familia... ...que nos parece importantísimo hoy abordar ese tema... ...Estela Piperno, eh, directora de la Escuela de Carlos Paz, de Biodanza, ...que está desarrollando un proyecto de una comunidad biocéntrica en Tanti, en Córdoba desde hace cinco años, con resultados extraordinarios que tendríamos que replicar. <risa> eh, bueno, y vamos a ir sumando así personas que tengan esa experiencia, que nos puedan compartir su aprendizaje, su desarrollo, cómo lo han llevado adelante, cómo está siendo hoy esos proyectos. Pues aquí estaremos esperándolas. <risa> Nada. Gracias, Tere. Gracias, gracias, amor. Gracias por todo lo que aportas. Amor y servicio, como dice usted. Eso. Amor y servicio. <risa> un abrazo, un abrazo. Un abrazo grande y gracias.